Continuando con el módulo de efectos rectificados sobre el sistema de potencia, vamos a hablar o vamos a ver qué establece la normativa internacional con respecto al grado de contaminación introducido por cargas no lineales. Específicamente vamos a ver los contenidos en el estándar IEEE 519 en su última revisión del 2014. Entonces, idealmente, la distorsión armónica causada por un solo consumidor puede ser limitada a un nivel aceptable en algún punto del sistema. Generalmente ese punto del de sistema es el punto común de acoplamiento, que es donde el suscriptor se conecta con otro suscriptor. En tanto, el sistema completo puede ser operado sin distorsión armónica sustancial en cualquier parte del mismo. Es decir, la 519... Establece los límites sobre los cuales yo puedo colocar distorsión armónica del sistema y esta no debe afectar la calidad de servicio de otros suscriptores conectados a la misma rama de alimentación. Esto lo habíamos discutido en una sección de calidad de servicio eléctrico, pero vamos a recordar un poco algunos conceptos que manejamos allá. Entonces desde ese punto de vista el estándar 519 establece que de acuerdo al nivel de tensión se puede contaminar más o menos. A menor nivel de tensión la contaminación puede ser mayor. Entonces en tal sentido en la lámina resumimos la tabla que aparece para el sistema de tensión entre 120 voltios y 69 kilovoltios. Que lo que corresponde son a los niveles de distribución de energía eléctrica. Entonces, en esa tabla, como la podemos observar, lo primero que nos lleva es al concepto de DDD, distorsión total contra la demanda máxima. Ya este concepto lo habíamos estudiado anteriormente, y no es más cuanto dista de contaminación armónica con respecto al punto de máxima demanda? La norma establece que ese punto de máxima demanda se obtiene después de un año de, de medición, producto a que hay países con cuatro estaciones. En el caso de Venezuela, basta con medirlo en las dos estaciones. Normalmente, como las mediciones no se realizan en un año se toma el punto de máxima demanda de la campaña de medición que se haya realizado. Por otro punto, el nivel de contaminación armónica viene dado por la relación que existe entre el nivel de cortocircuito de la barra y la carga que yo esté conectando. Entonces, dependiendo de ese rango, tenemos menor a 20%. Entre 20 y 50, entre 50 y 100, 100 a 1000 o mayor a 1000. Como pueden ver el TDD a medida que aumenta esa relación puedo contaminar más. Y hasta cierto punto es lógico. Mientras más diste yo del nivel de cortocircuito pues más puedo distorsionar la barra desde el punto de vista de Corriente, que es lo que hemos centrado en el estudio de este módulo. Otras relaciones que aparecen en esta tabla son la, el máximo valor por componente armónica de distorsión que puedes introducir. Fíjense que aparecen las armónicas menores a 11, entre 11 y 17, entre 17 y 23, y entre 23 y 35 y las mayores a 35. Es decir, la norma se cumple siempre y cuando el TDD esté por debajo de los valores referidos en la tabla, de acuerdo a la relación entre el nivel de cortocircuito y la carga, y siempre y cuando no supere una armónica individual los valores establecidos en la tabla. Entonces, si vemos el TDD, Fíjense que el único rectificador de todos los que hemos analizado a lo largo de, este, de esta sección que cumple los niveles de distorsión son el exfásico y el dodecafásico que introducen valores de contaminación armónica en el orden del 3 y del 8%. El resto de los rectificadores están por encima del 20%. Es decir que no cumplen lo establecido en la norma, pero recordemos que la norma se aplica en el punto común de acoplamiento no en cada barra individual del sistema adicionalmente esta tabla nos hace la salvedad de el menor a 20, donde si tenemos un grupo de electrógeno de alimentación, siempre el grupo de electrógeno va a estar en el orden del nivel de carga que estamos trabajando, cuya relación va a ser 1. Es decir, que para la alimentación de manera aislada de cargas no lineales, debemos cumplir la primera fila de la tabla que aparece en la lámina. Es decir, el TDD tiene que ser menor. A 5%. Entonces, hacemos la salvedad. Ya dijimos que ISC corresponde a la corriente máxima de cortocircuito en la barra de alimentación. Al nivel de cortocircuito dividido entre raíz de 3 y la tensión nominal. Y L a la corriente de carga. Los límites pueden ser utilizados como valores de diseño en condiciones ideales de operación. Para periodos cortos durante arranque o condiciones transitorias o inusuales se pueden exceder los límites en hasta un 50%, pero no en régimen permanente. Adicionalmente, la tabla está concebida para rectificadores de 6 pulsos, es decir, trifásicos. Si aumentamos el número de fases, Podemos escalar los valores de la tabla de acuerdo a lo que aparece en la expresión 51. Es decir, en la raíz cuadrada del número de fases entre 6. El número de fases rectificadas. Es decir, que si estamos usando un hexafásico, estamos hablando de 12 entre 6. Es decir, raíz de 2, 1, punto 41 podemos aumentar los valores que establecen en la tabla. Entonces con esta sección hemos visto lo que establece la norma internacional específicamente la 519 en su revisión 2014. Adicionalmente la 519 establece tablas de tensión para los otros niveles de transmisión generación con los niveles de contaminación armónica. También conversamos que para grupos electrógenos la tabla es más estricta y se debe cumplir en la, su primera fila y que no solo la contaminación se mide en el TDD total, que en el caso para la carga máxima coincide con el THD, también es notorio de que se debe establecer condiciones sobre el nivel de contaminación fíjense que si el nivel de carga máximo supera la corriente fundamental el TDD siempre es menor que el THD de corriente y durante este módulo nosotros hemos estudiado son los THD de corriente o sea al momento de compararlos con la normativa internacional debemos calcular la corriente máxima del alimentador gracias por su atención y los invito a ver el último Sección de este tema que corresponde al impacto de los desbalances de pensión sobre la operación de rectificadores. Gracias por su atención.